Día Mundial del Corazón. Actividades del 26 al 30 de septiembre. En Casa Central y Delegaciones se realizará control de presión arterial, peso, talla, circunferencia abdominal, índice de masa corporal. Martes 27-20 horas, Taller de Alimentación Saludable. Martes 27-19 horas y jueves 29-20 horas, Taller de Gimnasia. Viernes 30-10 horas, Charla Educativa y de sensibilización sobre hipertensión arterial. Actividades para toda la comunidad. Informes e inscripciones, área de prevención y promoción de la salud, La Valle 358, San Salvador de Jujuy, de lunes a viernes, de 7.30 a 13 horas. Instituto de Seguros de Jujuy, Gobierno de Jujuy, Unión, Paz y Trabajo.